Almacén Legle, ropa para caballeros que visten con clase, camisas, correas, corbatas, zapatos de todas las marcas. Almacén Legle. Y si le gusta vestir sport, Almacén el vaquero, con variedad de marcas, encuentra jeans, tenis, camisas, gorras, botas y todo lo que desees. Visítenos en la carrera 15, número 1376, Barrio Centro, en Granada, Metal.